Vamos a ver ahora cómo aplicar transformaciones sobre los objetos y cómo generar operaciones de simetría sobre nuestra entidad Para eso yo tengo aquí abierta la persiana transformar Esta persiana transformar la activo desde objeto y aquí transformar Lo primero que voy a hacer va a ser rotar esta entidad y para eso puedo escribir aquí el ángulo que a mí me interesa, en mi caso la voy a rotar menos 90 grados, escribo el valor que yo quiera y acá le doy aplicar, si por ejemplo yo la quiero escalar, puedo elegir escalar proporcionalmente o escalar en el ancho o en el alto, voy a tildar escalar proporcionalmente y voy a escalarlo al 20%, Aquí dice porcentaje, entonces le doy aplicar. Aquí tengo mi entidad escalada al 20%. Además de eso, ahora voy a copiar mi entidad, la voy a pegar y voy a aplicar otro tipo de transformaciones, pero haciendo que además de eh, generar la transformación, la entidad original se copie a sí misma. Entonces, para eso, por ejemplo, voy a empezar con mover, voy a seleccionar mi entidad y voy a decidir que, por ejemplo, quiero moverla en horizontal eh, y quiero moverla 20 milímetros, aquí tengo la unidad, en horizontal. Antes de, de apretar aplicar, voy a apretar el atajo de teclado control D y ahora le voy a dar aplicar si vuelvo a repetir control d y aplicar se va a copiar tantas veces como yo decida es decir que aquí tendríamos una simetría por traslación voy a hacer ahora una simetría por rotación para eso voy a volver a copiar voy a pegar y en este caso vamos prestando atención a que va a haber siempre un centro de rotación entonces antes de rotar voy a modificar con esta opción que está acá que dice ajustar el centro de rotación del objeto bien cuando yo me arrimo y lo toco ahí apareció el centro de rotación entonces supongamos que a mí me interesa llevar ese centro de rotación a este punto o a un punto incluso que está fuera del propio objeto, por ejemplo ahí. Bien, entonces yo ahora puedo venir y rotar y decirle, por ejemplo, que quiero rotar 30 grados, un ángulo de 30 grados, y voy a apretar control D y le doy aplicar. Control D, aplicar, control D, aplicar, y así sucesivamente, y podría completar la rotación completa. ¿Sí? hacer todo el círculo de rotaciones. Fíjense que estas serían formas también de generar una nueva entidad. Otra posibilidad que tengo, voy a volver a pegar, mi motivo para volver a trabajar, es trabajar con una eh, simetría por eh, reflexión. Y eso lo voy a obtener de este objeto. Aquí tengo las posibilidades de reflejo horizontal y vertical. Si por ejemplo yo quisiera un reflejo en horizontal, antes voy a apretar control D y le voy a dar reflejo en horizontal. Y en ese caso, perdón, no me tomó el control D. Ahí lo tomó y yo lo que puedo hacer es luego moverlo. ¿Sí? muy bien y que nos queda escalar voy a volver a pegar edición, pegar ¿Sí? y aquí también puedo escalar voy a seleccionar para que se vea mejor el escalado antes de hacerlo voy a modificar el borde del objeto el contorno y le voy a modificar el espesor para que se vea un poco más ¿bien? bueno, y entonces aquí recién le voy a dar escalar en transformaciones voy a volver a escalar le voy a decir que quiero escalar por ejemplo al 110% ¿bien? y antes de darle a aplicar voy a aplicar control D aplicar control D, aplicar control D, aplicar y en este caso, si yo desplazo, puedo ver ¿sí? que se han aplicado todas las transformaciones. Muy bien, con todas estas operaciones podrían ustedes replicar el ejercicio en el que hicieron la saturación del espacio.